Queridos estudiantes, para mí es un verdadero gusto poder grabar nuevamente un video. En esta ocasión vamos a ver cómo se hace una tabla de amortización tanto alemana como también la francesa. Hay una diferencia entre cada una de ellas en la forma de, de cálculo, como nosotros vamos a hacer. Bueno, tenemos los datos. Eh, vamos a poner un, un préstamo de 5 mil dólares, una tasa en interés anual que sería del 11%, un plazo de tres años y pagos trimestrales. Entonces, vamos a iniciar. Mira, aquí tenemos obviamente el capital, lo vamos a colocar los cinco mil dólares. Esta tabla de amortización, como les había mencionado, eh, tiene una característica especial. Eh, es intereses sobre saldos. Entonces vamos a sacar los 5.000 por, obviamente, el 11% y esto le multiplicamos prácticamente por los tres meses, o sea, porque estamos hablando de pagos trimestrales por 3 dividido para 12, obviamente porque estamos sacando la fracción del año. La amortización, ¿a qué se refiere la amortización? Nosotros lo que vamos a hacer es dividir el valor que tenemos de 5.000 dividido para 12. Obviamente 12 pagos que van a ser completamente iguales en este sentido. ¿no? Y la cuota obviamente va a ser la suma del interés más la amortización. Bien, es decir, en otras palabras, en este momento del primer pago vamos a tener un, eh, un valor a pagar de 554.17. Bien, eso es lo más eh, fácil en este sentido, pero tenemos que tomar en consideración algo interesante, que sería el capital menos el valor de la amortización. Eh, vamos a tener que restar estos valores, obviamente, porque eh, vamos a ir sacando ya el interés sobre saldos. Y obviamente el, la amortización como tal, este valor va a ser copiado prácticamente en todos los valores que tenemos va a ser igual. Y obviamente la suma de todo esto tiene que darnos el valor total de 5,000. Si ustedes suman, ¿sí? tiene que salir el valor de 5,000 iniciales. Y procedemos a hacer exactamente lo mismo. O sea, multiplicamos el valor de 4,000 dólares en este sentido por el 11% y le hacemos por 3 dividido para 12. Y tenemos el valor obviamente del interés. La cuota va a ser igualmente el valor del interés más la amortización correspondiente, ¿bien? Aquí ya no nos no tenemos que pasar más tiempo en el Excel, es bastante sencillo, bastante práctico y lo que podemos hacer es obviamente traspasar los diferentes valores o hacer las copias, ¿bien? Como ustedes pueden observar, tenemos estos valores. En este sentido, el interés, parece que ha habido un pequeño, aquí tenemos que eh, cambiarle. Sí, vamos a tener que poner el valor fijo, como ustedes pueden ver acá, le vamos a poner, eh, nos dice B2, F4. Entonces, ahí sí vamos a poder calcular lo que corresponde. Eh, vamos a totalizar especialmente los intereses. Vamos a ver cuánto nos sale de intereses porque esto nos va a interesar o va a servir obviamente para determinar el valor final y compararlo con la tabla francesa. Bien, esto lo vamos a poner aquí total. Sí. Y vamos a ponerle de esta manera. Exacto. Y vamos a totalizar, vamos a ponerle en cuadro. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la otra tabla. Es bastante sencillo, también tenemos prácticamente los mismos datos. Bueno, aquí hay cómo hacer en Excel, hay una forma bastante sencilla que les voy a indicar, pero también podemos hacerlo aplicando la fórmula que está en la parte derecha. Vamos a ver, vamos a poner aquí, vamos a utilizar una función que se llama pago, la tasa. Tenemos la tasa que es el 11%, pero ese es 11% tenemos que dividirlo para 4, ¿sí? el número de periodos, en este caso van a ser 12 periodos porque obviamente ya habíamos visto anteriormente eso, y el valor actual que nos está diciendo obviamente va a ser de 5 mil dólares, quiere decir que de alguna u otra forma vamos a tener que poner un valor de, o vamos a tener que hacer un pago de 494,84 dólares en forma trimestral como habíamos puesto inicialmente. Bueno, este es el valor. Vamos a ver si es que lo calculamos igualmente con la fórmula. Eh, ustedes tienen la fórmula, acá tenemos R es igual a eh, el valor de A, que sería los 5,000, por el interés, que sería el 11%. Obviamente ya eh, tendríamos que ponerle dividido para 4, obviamente porque se hacen los pagos obviamente cada trimestre. Después nos dice uno menos, un, entre paréntesis, uno más i, igual i sería el interés dividido para 4 y el, el n, que no se distingue muy bien pero es n, sería el número de periodos, en este caso serían 12. Vamos a colocarlo aquí, obviamente, vamos a poner los 5.000, multiplicamos por el interés, esto le dividimos para 4 y obviamente esto lo vamos a dividir. Pero para que obviamente Excel nos, nos uh, eh, pueda obviamente tener eh, la, o, o, o funcionar, o determinar con la función, lo que vamos a hacer es ponerle entre paréntesis, porque si no, nos va a dividir solamente una parte y no la totalidad. Bien. Entonces ponemos ahí uno menos, abrimos nuevamente paréntesis, 1 más el interés que nos sale 11%, divido para 4. Sí. Y esto va a estar elevado Aquí vamos a utilizar el sombrerito Exactamente Y lo vamos a, también a elevar Entonces aquí le habíamos dicho que tenemos que ponerle Obviamente por el número de periodos Cerramos Cerramos los paréntesis Y nos sale exactamente el mismo valor O sea, nosotros si aplicamos la fórmula O aplicamos... Eh, en forma manual nos tiene que salir exactamente lo mismo que aplicar el, la función pago eh, utilizando el Excel. Para aquí tenemos una pequeña diferenciación con respecto a la tabla alemana. La cuota que nosotros vamos a ir pagando obviamente va a responder a otra connotación, porque la cuota va a estar aquí. Este valor va a ser prácticamente fijo. Esa es la diferencia. Si ustedes ven la tabla alemana, los valores que se van pagando, como ustedes pueden observar aquí, va disminuyendo. En cambio, en la tabla francesa, no. Los pagos son todos iguales. Entonces, vamos a proceder a copiar el valor total. Sí, tenemos esto. Listo. Ahora, viene... La pregunta del millón, ¿cómo hacemos la tabla? Vamos a poner igualmente los 5 mil dólares. Vamos a sacar el interés. Vamos a sacar eh, el, el valor tal cual como hemos hecho anteriormente. Bien. ¿No es cierto? Vamos a poner por 3 dividido para 12. ¿De acuerdo? Ahí tenemos obviamente la función. Le vamos a poner de una vez el interés. Vamos a poner F4. ¿De acuerdo? Listo. Y aquí viene el valor interesante. ¿Qué podemos hacer? Aquí vamos a restar. Quiere decir que la cuota le vamos a restar menos el interés. O sea, se va a amortizar prácticamente los, el valor de 357 dólares con 34. O sea, ese va a ser el aporte al capital. ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a poner los 5.000 menos, obviamente, los 357.34. Y ahí va a salir el valor de 4.642.66. ¿Qué va a suceder? Vamos a sacar nuevamente este valor, le vamos a multiplicar por el 11%, le vamos a poner igual a F4, y por 3 dividido para 12. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a restar. ¿sí? Si vemos la connotación es, es bastante distinto a lo que se hacía con la tabla alemana. Lo que vamos a hacer es extender las fórmulas. A ver qué es lo que sucede. ¿sí? Miren lo que pasa. Obviamente la amortización, esto nos debería... Dar el valor total de $5,000 y vamos a totalizar. Vamos a poner suma. ¿Sí? Ahí nos salen los $5,000 que fueron los, el valor inicial. Pero vamos a recorrer esta suma también al interés y obviamente también a la cuota. Le vamos a totalizar. Vamos a poner total. Y le vamos a poner en un cuadro. Vamos a ponerle de esta manera igual que el anterior a ver qué es lo que sucede, eh, vamos a colocarle así eco, listo, bueno, aquí se me fue un poquito, vamos a, vamos a quitarle eso, ya, perfecto, listo, entonces qué es lo que sucedió, ya tenemos la tabla de amortización del tipo francesa, si ustedes ven es distinto, pero vamos a comparar ahora sí los intereses, miren qué sucedió. En la tabla de amortización alemana, tenemos un interés por pagar de 893.75, mientras que en la francesa vamos a pagar 938.12. Obviamente, si ustedes ven, el interés es mucho menor en la tabla alemana, pero ojo con esto, miren lo que sucede. Con la tabla alemana, las cuotas van disminuyendo pero inicialmente el valor o los valores iniciales, como están aquí las cuotas, que lo podemos poner, um, tal vez con otro color, miren qué pasa, 554. Y si le comparamos, obviamente, con la primera cuota, va a ser de 494, obviamente, eh, con la tabla de amortización francesa. Hay una clara diferencia, si vemos el segundo, obviamente también tenemos una clara diferencia. Eso significa que de alguna u otra forma vamos a pagar un poco más en los primeros pagos, prácticamente en la tabla de amortización alemana, mientras que en la tabla francesa, obviamente los pagos son completamente iguales. Y depende de cómo quieran ustedes hacer o trabajarlo. Eh, ahora tengo entendido que nos dan en algunas instituciones eh, la facilidad de de determinar o escoger cuál de las tablas de amortización uno puede o con la cual quiere trabajar. Pero ojo, uno va a tener menos interés, como la alemana aquí, pero van a tener que pagar un valor adicional, un valor mayor. Obviamente les va a quitar un poquito eh, liquidez dependiendo de, del contexto. Acá, en cambio, en la, en la tabla de amortización francesa, ustedes ven que el valor es mayor. Pero las cuotas son fijas y hasta cierto punto, hasta cierta cantidad de cuotas, obviamente, por ejemplo en este caso si vemos y si comparamos hasta la cuota 6, eh, nos va a restar un poquito más de liquidez eh, utilizando la tabla alemana. Eso es lo que les puedo comentar al momento, espero que les pueda servir y si es que tienen alguna otra consulta con gusto para poderla solventar. Muchísimas gracias.